Tenemos sentimientos y Entonces a mí y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido y me seres humanos. fastidiar. me ha dolido y y mucho. Tenemos, tenemos seres humanos. Dos mil años más tarde. Que España es una gran nación. Y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. Fin de la cita.